¿Urgente con un accidente? Nos vamos a Rodeo del Medio. Pablo Gamba, ¿cómo te va? Adelante. Te escuchamos. ¿Cómo estamos, Noelia, Sergio? Eh, buen mediodía nuevamente para todos los televidentes. Exactamente, estamos sobre calle Roma y Don Bosco. Esto es Colonia Bombal. Sí, Rodeo del Medio, Colonia Bombal. Entre medio estamos justamente, justo aquí en la Unión. Y vamos a hablar con Renato, que es uno de los vecinos, porque estamos en un accidente que acaba de ocurrir. Observen, un camión... ...y un utilitario, si ¿sí? chocaron en esta esquina, una esquina con mucho tránsito. Observen cómo ha quedado el utilitario, Noelia, Sergio, ha sido sin duda un fuerte impacto. Y cómo ha dejado también al camión en estas circunstancias. Sí, cómo lo ha dejado, digo, después del golpe, del impacto, el camión intentó esquivar el utilitario y terminó volcando... En la orilla, ¿sí? El camión trasladaba Tomate y se dirigía con dirección, siempre hablando, hacia el norte. Yo perdí el retorno, no los escucho, chicos, pero sepan que vamos a hablar con uno de los vecinos... ...que pudo ver qué fue lo que sucedió. Renato, usted estaba en la esquina, es vecino del lugar. Muy buenos días, gracias por atendernos. Eh, buenos días, no no no hay problema. Eh, en realidad, eh, lo que se pudo ver es que el camión venía a una distancia... ...más o menos de 500, 600 metros. Y venía muy fuerte el camión. Y, y la señora estaba eh, en la verma derecha, viniendo de allá para acá... Eh, con el guiño puesto para poder doblar para eh, hacia su, de, a su izquierda. Uh -huh. eh, Quería doblar hacia el oeste la camioneta, así. se hizo orilla y puso el guiño. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que la señora eh, se atrevió de cruzar porque vio que el camión venía demasiado lejos, pero no, no atinó, digamos, a pensar de que el camión venía muy demasiado fuerte, entonces la señora se cruzó y, se le, y vio que el camión venía muy demasiado fuerte y, y, la, y, la, y se la, la llevó. Sí, impactó. ¿Cómo se encuentra la señora? Fue trasladada una señora y sus dos hijos. Y tres hijos, sí. La señora quedó bastante complicada de salud, digamos, las piernas atrapadas. Uh -huh. Llegó bombero, que tuvieron mucho trabajo en poderla sacar. Ustedes también como vecinos ayudaron, me decías vos, fuera de cámara, ayudaste con los asientos para moverlos. Y sí, eh, saqué lo, los asientos de los chicos. Por, para que pudieran eh, sacar a, a los chicos, visto de que eh, los chicos habían quedado apretados con eh, los asientos delanteros. Los traía de la escuela, me dicen. Claro, eh, en la calle de Roma, en la otra cuadra, que es la calle Bosque, eh, hay un colegio que es muy grande, que es la Inmaculada. Entonces... Eh, Recién me estaba diciendo la directora que vino a mirar el, el accidente, de que urgentemente se requieren eh, en este sector eh, medidas de seguridad, lomos de toro, en lo que sea, para que los camiones traten de, de andar más despacio de, y de frenar. ¿Cómo está el chofer del camión? ¿Se encuentra bien? Eh, se encuentra bien. Eh, eh, se formó, digamos, hay un pequeño una pequeña discusión con el camión, fuerte, ácida con el camión, porque si el camión viene a 500 metros, viene cargado, y ve a la señora que está con el guiño, debería atinar de colocarle el piecito, digamos, a, el freno. al freno, porque si no se le va a cruzar la señora, que piense que como profesional se le va a cruzar la señora. Y lo último, Renato, eh, ¿pasan muy rápido los vehículos por esta calle? Sí, muy rápido, sobre todo los camiones. Eh, los camiones son los que ah, tienen aterrorizado, digamos, acá el, el sector, la zona, y a pesar, digamos, de que hay colegios y estas calles, digamos, esta es una calle muy concurrida. Y acá, digamos, bueno... Repetirle la calle a los vecinos. Eh, calle eh, Don Bosco y la calle Roma, que es la, la partes, digamos, la arteria más, más transcurrida, más transitada. Muchas gracias, Renato. De nada, de nada. Bueno, Renato es vecino, ¿sí? Observen entonces cómo quedó el camión en el lugar, repetimos el lugar, calle Don Bosco y Roma, esto es Colonia Bombal, ¿sí? Este accidente que se produjo hace minutos entre concretamente un utilitario un camión, en el utilitario viajaba una mujer con sus dos hijos, los traía del colegio, han tenido que ser trasladados al hospital, al hospital Noti, a los chicos, la mujer ha sido trasladada al hospital central, por lo que nos dicen, y el chofer del camión se encuentra fuera de peligro. ¿sí? Esta información acaba de suceder, ¿sí? nos vinimos inmediatamente hasta rodeo del Medio, donde esta calle ha quedado realmente con poco tránsito, y observen cómo está trabajando personal de tránsito de Maipú en el lugar para no crear mayores inconvenientes y liberar la zona. Noelia, Sergio. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias. Lo vemos en un ratito. Ya hablamos otro accidente?